Saludos, soy Ernesto Soto. En esta ocasión voy a explicar cómo crear una pregunta calculada con función múltiple en la plataforma Model. Ya tengo previamente un ejercicio de prueba te usted vea cómo funciona. Así que yo lo voy a copiar. Y me lo voy a llevar para Model. en un curso de prueba, voy al banco de datos, gestión de curso, banco de datos, selecciono la categoría donde voy a ubicar la pregunta, ya yo tengo una previamente establecida, si no, usted la crea, y voy a agregar una pregunta, sería calculada opción. Voy a agregar que está en la parte de abajo. Usted no la ve. Escribo en una de Voy aquí a copiar el enunciado que estaba en Word. Lo interesante de esta este tipo de pregunta es que usted puede, en lugar de poner números eh, fijos ponerle variables de tal manera que cuando el estudiante eh, le aparezca esta pregunta estos valores cambien así que para cada estudiante va a haber una, un tipo de pregunta eh, el mismo enunciado pero con diferentes números ok así es que habiendo dicho eso vamos a vamos a ver cómo es que esto puede hacerse para que cambien los valores yo voy a usar variables las variables dentro de este tipo de preguntas se establecen con una llave corchete y usted utiliza la variable que usted quiera yo voy a usar eh, m para milla y la voy a identificar como y cierra la llave así que para avanzar voy a copiar Y luego le cambio, que hubo algo extraño, le cambio, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho esto lo que significa es que cuando se ejecute, se entregue esta pregunta eh, Moodle le va a dar para cada variable números aleatorios que usted va a especificar, vamos a ver cómo se hace bien vamos a ver la respuesta número uno, la respuesta número uno va a ser la correcta recuerden la lección número uno es que esto va a ser barajadas que nunca Va a, ser la, va a estar en la A, en la B, A, la, tisella, la B, en la C ella ya las va a cambiar. Las fórmulas dentro de este tipo de preguntas comienzan con corchetes y tienen naturalmente que cerrarla. Sin dejar espacio es igual y comienza entonces a poner las variables que utilizó en la premisa. Esto sería una sumatoria que es la, la aritmética de población, ¿verdad? la aritmética media o la media aritmética 2 m3 m4 m5 m6 7 y M8 dividido entre la población que somos claro recuerden que tienen que usar paréntesis porque como es una sumatoria, tengo que sumar todos estos varones primero para luego dividir entre 8 y termino con corchete, corchete que se abre cor corchete que se cierra Así que voy a copiar esta fórmula para ir a la opción número 2, donde va a ser incorrecta. ¿Y cómo lo hago incorrecta? Pues le quito el paréntesis, y lo que significa es que va primero a dividir y luego a sumar. Es una alternativa incorrecta. Voy a generar otra alternativa incorrecta. que hago? Pues vamos a dividirlo entre 8, entre 7. Y otra más. Pues lo divido entre 8. Ya está. No quiero más alternativa. Así que voy a guardar mis cambios. Aquí están los comodines. Como le llaman eso. Serían las variables. ustedes, esto como está. Pase a la siguiente página aquí está la variable m1 Genero esta este, entre 1 y 10 pues le voy a poner 15 y que comience con 6 un ejemplo, va a generar valores desde 6 hasta 15 que tengo un decimal el segundo lo voy a dejar como está el tercero vamos a ponerle que llegue hasta 5 y si lo demás lo dejo así, y usted lo pone como usted desee le doy agregar y guardar cambios vamos a ver una vista previa y aquí esto tiene la premisa con los valores al azar cuando usted lo estableció y las posibles respuestas. Así que aquí tenemos una pregunta calculada con función múltiple. Hasta la próxima.